Hughes es un estudiante de primer año de preparatoria, y que tiene como meta el conseguir una linda novia. Un día mientras iba a la biblioteca ve a una chica de la que se enamora a primera vista, para luego enterarse de que era un año mayor que él. Él quiso vivir en un apartamento ya que sus padres saldrían de viaje por trabajo por lo que su madre hace que vive en el complejo de apartamentos kawaii, cuando llega conoce a una mujer llamada Sumiko que trabaja como la casera, y se entera de que su apartamento es compartido y lastimosamente le tocó con Shiro, un chico bastante extraño y masoquista, como se negaba a vivir ahí sale del apartamento, pero tuvo la sorpresa de que kawaii, la chica de la que se enamoró también vivía ahí. Ah, allí.